Te iba así José que te iba a Y matea. Yaya que Jesús y que Pero que más José, ya que Juan, que está que yo Jesús. Juan Pilato, que Juan, ni José, Juan, que yo Juan, que podemos, que te que, Jesús y que Yaya ya que va ya 30 kilos, tenga ke no pa para que y va a llegar a la próxima y a llegar la y a Juan once miscate ayámo que tal estudio no es bueno. Juanca que talito y talcayo Jesús no está. Panpano para ustedo testuía en el campa que como peloteo estudio. Juan ya el día en el campa la seis y catorce el día que más pego no para tonalite en Juan moné que me matemos ya que saca. domingo no para estudio y tonalite y pan semana ya que María Magdalena es náste no para ustedo y pan siete pet que más no ha tayua. Juan que estas no para güey y tal ayámo que hizo no para ustedo. Juan Campani insistía a Simón Pedro. Juan Campani insistía en que Jesús mía necesitaba Juan María te chirue. Que Cristi quehita cayó tuve y teco y panustot Juan que huecaque. Juan Juan Pedro Juan nati motivó los para estar chilitis no panustot. Sanzico timotarlos teques. Pero al final no se que Pedro Juan asistió en el campa ustot. Wani y tonqui guanita chisqueustoco. Guaniquita kikaste tuya no yumit kati y kontuya contuya pero amo ni Te ipa Simon Pedro kati en noki asiko. liaya no kalakiko ustoko Guanyaya quena, kalaquico ostoco kikaste tuya no yumit kati y kontuya contuya etaca yo. Guan loquia no kati y kakisatuya. Mimilit tuya guanquita tuya yo kate no pa yumit. Juan, ¿cómo Nokia Catalina se corresponde con las que Juan necesita no patamante. mantener? Juan tiene para irme aquí allá. para isquilito y para ni para manejar muy Wakati Juan Tikiske te hemos a Juan María Magdalena, ¿mujer no puna Juan moqueste y no pausto choca allá. no ha más choca allá, Juanquinita come el vicaje bueno y cachipava que ni ellos catimos se vistió de campo estudió estudió está cayó Jesús seimos se vistió de campo estudió y junta Juan se dio campo y chita Juan qué Luis qué, Para ti en Juan María quién Pampa se Van que no huiteco Juan amos ni matican Juan que ya ni muy yes, que a María guanquita Jesús moquestria no puna, pero amo que sinta Jesús. Juan Jesús Kilwi. Nane, para tenti ti choca, aquí atiste mua. Juan María muy ruya ya sa elia ya cati que y no paquamile, gua quilui. Tate, sinta tati kita quitacayo, te chilwicanque, te talito guanías ni quite. Juan Jesús Kilwi. María. Juan María muy canquet que ¡Rabóni! ¡Ni, camanale, que ni que esto Juan Jesús, Kilwi. Amotechitski lo ni kampa notata. No no no te goto, Pero campaitz-tok no Pero si acampano gniwa, Juan ni amotata. Juan yaya, katinoteko, anokia, Juan María Magdalena, Juan, la que te chormelaba para que historia tu Juan te no Jesús,